Otro día bajo el manto de la melancolía Y el llanto me decanto por mil actos que propicien cobardía y me grito no es pa' tanto Porque duele tanto lo que pacto con lo que sería Porque pienso en el mañana sin ver lo que hago hoy Ya no tengo ganas de pensar a dónde voy Ya no espero nada porque sé que nada doy Porque agacho la mirada olvidando lo que soy No puedo confiar si no me voy Decir adiós Dios, sin decir adiós Dios como más, si no sé, amar mi propia vida que quiero lograr Ya no quiero esperanza porque espiero el tiempo Creyendo que algo bueno pronto llegará Me vuelvo paranoico y sin tener motivos Y aunque a veces estoy consciente de que vivo En donde quiero solo oigo que no lo consigo No persigo lo que soy por olvidar lo que he sido Enloquecido por lograr lo mínimo requerido Me decido a decirlo, resistir lo prometido Y ahora pienso abandonar, esta vez estoy vencido No he querido y me he partido por vivir, soy destructivo ¿Qué será de mí sin ti si solo te persigo? Y hoy vivo por vivir, en fin, el fin en mí ha sido inevitable Y decidir estas alturas es castigo Por no saber decir no, hoy no puedo decir sigo Y la soga ya está por rasgarse Y el banco no aguanta este peso Cargo con lo que tú te llevaste Pero olvidaste mencionarme tu regreso No puedo continuar si no me voy No puedo avanzar sin decir adiós Sin decir adiós visto como amar, si no sé amar mi propia vida que quiero lograr. Ya no quiero esperanza porque el tiempo, creyendo que algo bueno pronto llegará. Me siento lleno, pero estoy vacío. Quizá algo bueno venga en este frío. Este veneno mata y es tan mío que pensar en todo esto Me da Las promesas en el fondo se desechan Unos levantan lo que la mayoría tiran Lo que he tirado, otros lo aprovechan Pecan tanto que la luna ya está llena Pero de mentiras. Hasta esta cultura yo reviento la idiosincrasia me mata por dentro Mi ideología ha cambiado con el tiempo Te sientes tan mía y yo me siento tan muerto Tan fría, tan amarga, tan auténtica y tan cálida, tan sola, tan dramática Y dónde quedó la que tocaba fibras La que animaba mis días Dónde quedó esa música Y ahora me veo irreconocible Hace un año que escribo para otro. Haré lo que quiera para ser libre, escribiré para mí aquí no existe un nosotros. Y quienes me apoyan desde antes, debo decir que estoy agradecido. Escribo por mí y si te identificaste, me lo comentaste y me hiciste sentir vivo. No puedo continuar si no me voy, no puedo avanzar sin decir adiós, sin decir adiós acredito como amar, si no sé amar mi propia vida que quiero lograr Ya no quiero esperanza porque estoy el tiempo Creyendo que algo bueno pronto llegará